mañana ahora. Necesito que me ayuden con mis hechizos porque hoy voy a hacer un hechizo diferente. Ahora les muestro. Estoy muy contenta. Les voy a mostrar cómo hago mis hechizos. Pero es un secreto, no le cuenten a nadie. Les voy a contar. Necesitan conseguir un marcador. Le pueden poner a la cámara unos colores locos. Y entonces aparecerán así, por ejemplo. Y entonces necesitan agarrar una Puede ser un marcador, y entonces para hacer mis hechizos locos, no les voy a contar esa parte. Bueno, este, pero les voy a contar algo. Voy a hacer un hechizo muy loco. Pim pum pam, quiero ser que correte todo el tiempo. Uh -huh. Hay un... Pero se sentó en tu casa que está con un perrito y se está chupando un vino tinto de esos de caja, ¿viste? Sí Ay, se levantó Ay, qué cosa es loca! Parita mágica Desaparece Cuidado la cortina, cuidado la cortina ¿Desaparecí? ¿Dónde estoy? Varita mágica, hazme ser invisible. ¡Ping! Amigos, me alegro que no me vean porque es muy lindo ser invisible. Bueno, amigos, les cuento algo. Está hermoso todo este día. Me encanta. Ajá. Bueno. Uh -huh, uh -huh. Estoy pensando en algo. Y ya se los voy a decir. Amigos, estoy muy contenta y les quiero celebrar. Marita mágica, hazme celebrar y aparecer. ¡Ping! Celebro. O oh, sí, o oh, sí. Celebro. O oh, sí, o oh, sí. Celebro, celebro. Un día celebro. Muy feliz. Primero de agosto. Primero de agosto. Un sábado lindo. Un día cálido y hermoso. Oh, oh. A veces se cansan. Pero energía tenemos. Aquí. Aquí. Justo aquí. ¡Saluda! Hola. <ríe> bueno amigos. Mágica, que me calme. Varita mágica, por favor, vuélveme normal. ¡Ping! Estoy normal, amigos. Bueno, un besito. Adiós.